Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver el último caso de sumas y restas que vamos a explicar, que es el caso de aplicar las operaciones de suma y resta a las representaciones de números en complemento a 2, ¿de acuerdo? Ya hemos visto las del caso del binario de entero sin signo y de signo magnitud y ahora pasamos a ver las de complemento a 2. Las sumas de complemento a 2 se van a realizar exactamente igual que las casos o las sumas de binario natural sin signo. ¿ok? Se llevan a cabo de la misma forma, es decir, cogemos y sumamos directamente los dos valores, independientemente de que sean eh, positivos o negativos. Lo único que va a cambiar respecto al binario natural sin signo es la forma de detectar el overflow. ¿Vale? Por eso decíamos que es más ventajoso o, o es más sencillo implementar circuitos que suman valores en complemento a 2 que aquellos que suman valores en signo magnitud, porque el hardware que necesitamos es mucho más sencillo, ya que la suma de los valores se puede realizar de forma directa, igual que en el binario natural sin signo. Lo único que necesitaríamos sería hardware adicional para detectar el overflow. Entonces, importante, con complemento a 2, el overflow no se detecta con el carry de salida. Que tengamos carry de salida no significa que haya overflow. Dicho de otra forma, si el carry de salida es 1, esto no nos está diciendo que sea overflow. El resultado puede ser totalmente correcto. Se detecta de otra forma. Por tanto, el carry de salida directamente lo podemos ignorar, no se utiliza. Nosotros lo iremos mostrando en las, en las operaciones, pero este carry se ignora. No, no importa ni tenerlo en cuenta, no importaría ni calcularlo, pero bueno, los circuitos que implementan SUMA ya de por sí solo nos hacen ese cálculo de carry de salida. ¿okay? Pero bueno, lo dicho, no importa, no importa ni analizarlo ni tenerlo en cuenta. ¿Cómo se detecta el overflow? El overflow hay que detectarlo comparando los signos de los sumandos y del resultado. Si los signos de los sumandos son de distinto signo, nunca hay overflow. Es un poco lo que decíamos en el vídeo anterior. Si los signos son distintos, lo que estamos haciendo es una resta. una resta. El resultado de una resta siempre va a ser más pequeño que los valores de cada uno de los sumandos. Que, las, que, ...que los valores absolutos de, los, de cada uno de los sumandos. Por tanto, el resultado siempre va a ser representable con esa precisión de bits. Por el contrario, cuando los dos son del mismo signo, esto no tiene por qué ser así... ...porque las dos, la magnitud resultante va a ser más grande que las magnitudes de los casos de los valores que teníamos. El valor absoluto del resultado va a ser un valor más grande que los valores absolutos de, de los sumandos. Así que este valor absoluto podría ser más grande que el rango negativo o rango positivo representable del número. Entonces, en estos casos sí que se va a poder producir overflow. Pero, ¿cómo se detecta en la suma del complemento a 2? Se detecta si el resultado tiene un signo distinto al de los sumandos. Dicho de otra forma, si yo sumo dos números positivos y el resultado me queda negativo, o si sumo dos números negativos y el resultado me da positivo. Esos serían los dos únicos casos en los que se produce overflow en una suma en complemento. Y lo que decíamos, la forma de operar es lo mismo. Cogemos todos los bits, incluido el bit, el bit que suma negativo en el complemento a 2, y lo sumamos como si fuese binario natural sin signo. Vamos a ver ahora a continuación algunos ejemplos. Vale, aquí tendríamos los dos primeros ejemplos. Vamos primero con el de la izquierda. Son dos números negativos, por tanto, nunca se va a, poder a producir overflow. Ya puedo decir aquí que como... Perdón, no son negativos, los dos son de distinto signo. Quería decir, el primero es negativo, el segundo es positivo. Como son valores de distinto signo, nunca se va a producir overflow. Así que ya directamente ahí puedo poner que no hay overflow. Independientemente de lo que me dé el carry de salida. Siguiente paso. Sumo como si fuese un binario natural sin signo. 1 más 1 es 0 y me llevo 1, 1 más 0 más 0 es 1, 1 más 1 es 0 y me llevo 1, 1 más 0 más 1 es 0 y me llevo 1. Entonces tengo carry de salida. Lo dicho, da igual que tenga carry de salida porque esto se ignora, como decíamos. No lo utilizamos absolutamente para nada. Así que mi resultado directamente ha sido este. Y ya está, así de sencillo, así de rápido. No tendría que hacer nada más, simplemente sumar. Si comprobamos los valores decimales nos damos cuenta que efectivamente el resultado de la suma ha sido correcto. Vamos a ver el otro caso, el caso de la derecha. Aquí ahora ya sí que tenemos dos valores del mismo signo. Dos sumandos del mismo signo, los dos son eh, valores positivos, son números positivos. Así que aquí lo sumaremos igual, lo que tendremos que ir con ojo de si se produce o no overflow. ¿vale? Vamos a ver. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. 1 más 1 es 0, me llevo una. 1 más 0 más 0 es 1. Por tanto, el carry de salida no tenemos. Overflow. No tengamos la tentación de decir, como no hay carrera de salida, no hay overflow, porque sería incorrecto. Hemos dicho que para ver si hay overflow tenemos que analizar esto de aquí, los signos de los operandos y del resultado. Fijaros que lo que estoy haciendo es sumar dos números positivos y el resultado es negativo. Esto es imposible, no puede ser que al sumar dos números eh, positivos el resultado sea negativo. Por tanto, aquí se está produciendo overflow. Claro, si os fijáis, al analizar los valores decimales, tenemos que el primer sumando era un 6 y el segundo era un 5. 6 más 5 es 11. 11 no es representable en complemento a 2 de 4 bits, porque el valor más grande es el 7, el 0, 1, 1, 1. Es el valor más grande, por tanto, el resultado está fuera de rango y, por tanto, el resultado o esta suma genera overflow. ¿OK? Entonces, importante, ojo porque podemos encontrar unos casos como este en las que no tengamos carry de salida y sí hay overflow. Así que directamente cuando sumemos complemento a 2 nos olvidamos de los carries de salida. ¿OK? Vamos a ver dos ejemplos más, lo mismo de siempre. Vamos a sumar directamente, 1 más 1 es 0 y me llevo una 1 más 0 más 0. Es 1, 0 más 1 es 1 y 0 más 0 es 0. No tengo carril de salida. Tengo overflow, como son del mismo signo, tengo que analizarlo. ¿El resultado es del mismo signo que los anteriores? Sí, por tanto, no hay overflow. Los operando, eh, sumandos y resultados son del mismo signo, todo correcto. Recordar que si hubiesen sido de signo distinto, nunca, nunca hay overflow como en el primero de los ejes. Vamos al segundo ejemplo. 1 más 1 es 0 y me llevo 1. 1 más 1 es 0 y me llevo 1. 1 más 1 más 1 es 1 y me llevo 1. Y 1 más 1 más 1 es 1, perdón, es 1 y me llevo 1. Por tanto, hay carril de salida. Hay overflow. ¡Ojo! No porque haya carril de salida, hay overflow. Tengo que comparar los números, los valores. Comparo los dos signos de los operandos, son iguales, y el signo del resultado también es negativo, los tres son negativos. Por tanto, no ha habido overflow. Si analizamos los valores decimales, veremos que efectivamente todo es correcto, ya que el primero era menos uno, el segundo era menos tres, el segundo sumando. Estos dos valores sumandos, sumados es menos cuatro, y menos 4 está dentro del rango que se puede representar. Podríamos representar hasta el menos 8 en complemento a 2 de 4 bits. Así que no se produce overflow. Existe un segundo método, una segunda forma de detectar si existe overflow en las sumas de números representados en complemento a 2. De nuevo, eh, utilizando este método, el carry de salida no significa por sí solo que haya overflow. Pero en este método sí que utilizamos el carry de salida, a diferencia del otro que no hacía falta utilizar el carry de salida, y en este método sí que se usa. ¿Y cómo se detecta? ¿Cómo sabemos si hay overflow? Básicamente es comparando el carry de salida y el carry de entrada del bit más significativo. Si, si estos dos bits eh, son iguales, no hay carry de salida, es decir, si el carry de entrada y el carry de salida de los mismos significativos son iguales, no hay carry, de, no hay overflow, y si son distintos, sí que hay overflow. Vamos a verlo con los ejemplos, retomando los ejemplos que teníamos en, anteriormente, los ejemplos que hemos visto anteriormente. Ya pongo todos los datos calculados, las sumas calculadas, etc. Fijaros, en este primero dijimos que no había overflow. Con el, con el método anterior. Ahora con este nuevo método hemos dicho que tenemos que comparar de los más significativos, es decir, de la columna de números más significativos, el carry de entrada, que es este, con el carry de salida. Si son iguales, no hay overflow. Fijaros, aquí eran iguales y ya habíamos dicho que no había overflow, así que todo encaja, todo es correcto. Para el segundo ejemplo, aquí teníamos que el carry de entrada de los bits más significativos era 1 y el carry de salida era 0. En este caso son distintos y, como habíamos dicho anteriormente, por tanto, sí que tiene que haber o sí que se produce overflow, porque estos carries son distintos y coincide con lo que habíamos calculado antes o con lo que habíamos decidido antes con el método anterior. De nuevo, aquí, en este caso, el, el carry de entrada es 0, el carry de salida es 0 y, por tanto, como son iguales, no hay overflow, sigue coincidiendo todo y eh, en este último ejemplo el más, eh, para los bits más significativos el carry de entrada es 1 y el carry de salida es 1. Coinciden, por tanto no hay overflow. ¿De acuerdo? Como veis existen estos dos métodos, podéis aplicar cualquiera de ellos. Desde un punto de vista práctico... Este segundo método requiere un hardware más sencillo para implementarlo porque solo es comparar 2 bits, ¿vale? Que el otro caso, que teníamos que comparar 3 bits y la complejidad, la lógica resultante es más complicada. Como ventaja del método anterior es que no siempre vamos a disponer en un circuito como, eh, con este valor. Si tenemos un encapsulado que lleva a cabo la suma de un binario natural sin signo y queremos utilizarlo eh, para implementar la suma de un complemento a dos, si no tenemos a la salida este valor, nunca podríamos comparar el carry de entrada de los últimos bits, con el de los bits más significativos, con el carry de salida, entonces no podríamos utilizar este método. ¿vale? Entonces este segundo método es más simple, pero no siempre en un punto de vista de circuitería lo vamos a poder aplicar. Sobre el papel podréis aplicar cualquiera de los dos, el que resulte más práctico. Y ahora ya, por último, pasamos a ver cómo se restan complementados. Vamos a hacer el mismo truco, eh, el mismo procedimiento que hay, hemos hecho con signo magnitud. Hacer una resta es lo mismo que hacer una suma y al segundo de los sumandos cambiarle el signo. Así que vamos a aplicar este procedimiento que, que hemos comentado. Aquí tenemos dos ejemplos. ¿okay? Recordar que el cambio de signo en complemento a 2 no es como en signo magnitud. El cambio de signo había tres formas de, hacerla, de hacerlo. Eh, dos formas de hacerlo, perdón. Eh, y la más rápida es mantener igual todos los bits más significativos hasta el primer 1. Es decir, de derecha a izquierda hasta que me encuentro con el primer 1 lo mantengo igual. Y a partir de ese punto voy cambiando ceros por unos y unos por ceros. Así que vamos con ello. Para este primer caso, el caso de la izquierda, primero voy a hacer el cambio de signo del, del, del segundo sum, del, del sustraendo, perdón: 0, 1, 1, 0. Todos los bits desde la derecha a izquierda hasta el primer 1 se mantienen iguales, y a partir de este se van cambiando ceros por unos y unos por ceros. Entonces, esto quedaría como 1, 0, 0, 1. Así que ahora lo que puedo hacer es sumar el primero de los valores, el primero de los operandos, el minuendo, y sumarle este valor de aquí. Pues vamos allá: 0, 0, 1, 1 más 1, 0, 1, 0. Si sumo estos dos valores, esto me queda como, como es complementado, lo sumo todo junto, no tengo que separar. Eh, Parte eh, magnitud de signos, ni nada, si lo sumo como si fuese en binario natural sin signo, acordaros del principio del vídeo. Y como son de distinto signo, obviamente nunca se va a producir overflow. Cuando sumo números de distinto signo, nunca hay overflow. Por tanto, sí que puede haber, perdón, sí que puede haber carry de salida, pero no habría overflow. 1 más 0 es 1, 1 más 1 es 0, me llevo 1. 1 más 0 más 0 es 1 uno, y 0 uno más 1 eh, uno es 1. No hay carry de salida, aunque no es importante, no es trascendental. No hay overflow y el resultado es 1, 1, 0, 1 que Efectivamente, si compramos, comprobamos los valores decimales, el resultado que nos tenían que dar era menos 3, y esto es el menos 3 en complementados Vamos a ver el segundo de los ejemplos, el de la derecha. Aquí tenemos eh, dos números eh, en complemento a 2, lo mismo, el segundo le cambio el signo, entonces 0, 1, 0, 0... Tengo que cambiarle el signo, multiplicarlo por menos 1. Y esto es coger todos los bits de menos significativos hasta el primer 1, mantenerlos igual y a partir de ahí cambiar ceros por unos y unos por ceros. Por tanto, esto me quedaría como 1, 1, 0, 0. ¿Ok? Perdón, eh, me faltó un 0. 1, 1, 0, 0. Ahora, este número será... Cambiaré, como he cambiado el signo, también cambio el, el, la operación. En lugar de hacer resta, lo que haré será una suma. Así que me quedará 1, 0, 1, 0, más 1, 1, 0, 0. Tengo que llevar a cabo esta suma de aquí. 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es 0, y tengo carry de salida, 1. ¿Ok? Carry de salida, 1. Pero no es importante, recordar que siempre lo puedo obviar. Tengo que mirar si se ha producido overflow comparando los signos. Eso sí que es lo importante. Veo que los dos operandos, los dos sumandos son del mismo signo, los dos son negativos, sin embargo el resultado es positivo. Así que sí que se está produciendo overflow. Así que overflow sí, porque nunca una suma de dos valores negativos puede ser un valor positivo. Así que carry de salida sí, pero no es trascendental, no es importante. Importante sí que se produce overflow, el resultado sería 0, 1, 1, 0, aunque este resultado ya no lo podríamos dar por válido porque acabamos de decir que se ha producido overflow. ¿vale? Este resultado ya no, no habría que tenerlo en cuenta. ¿okay? Vamos a analizar los valores decimales, a ver si es lógico que nos esté dando este overflow. Teníamos que lo que hacíamos inicialmente era menos 6 menos 4. Menos 6 menos 4, el resultado es menos 10. Menos 10 no se puede representar con 4 bits en complemento a 2, porque el valor negativo más pequeño que se puede representar es el menos 8. El que tiene una magnitud mayor, un valor absoluto mayor, es el menos 8. Menos 10 es más pequeño que menos 8, por tanto está fuera de rango y no es representable. Y por ese motivo nos estaba dando el overflow. ¿okay? Así que esto sería la forma de proceder cuando queramos hacer restas en complemento a 2. Igual que en el caso de signo magnitud, en lugar de hacer una resta, hacemos una suma y cambiamos el signo del segundo de los operandos. Y con esto ya habríamos acabado toda la parte de operaciones de suma y restas que hemos visto para los casos de eh, binario natural sin signo, complemento a 2 y signo magnitud. ¿ok? No hemos hecho ningún ejemplo en punto fijo para ninguno de los tres casos, pero... Os lo dejo a vosotros para que lo probéis, funciona exactamente igual, funciona como si no tuviésemos el punto, se lleva a cabo igual como si, no, como si el punto no estuviese, eh, como si no existiera el punto. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.